Sí, mi amor, el hombre del cartón y de los huevos, esa cosa, el cartón, el cartón, crazy design, tú sabes que crazy design, crazy design, crazy, ¿eh? señores, no, pero con el colorcito que crazy design no puede tener miedo, señores, ¿Cómo, cómo, <risa> oh, ¿cómo así por el color? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene no, que ver no, el color no, con el miedo? No, porque yo no, porque yo entiendo Explícame eso, ese, bueno. ese colorcito no de andarse mandando, pero, ok, pero... Eh, si yo soy... Ok, ¿cuál entonces, eso es el color? ese es el refrán que dice siempre sí. eso. Y sí. yo entiendo... Entonces, que, entonces, la gente blanca tiene más miedo. No, yo no. Ah, bueno, pues no. tú ves Entonces, <risa> ¿de, ¿de dónde viene ese rumor Porque lo, yo también puedo tener miedo. Puedo tener miedo? Pues que un momento yo tenga miedo. Porque no siempre él, uno tiene guapo. Él ha cogido miedo. Él el cancela. El, el cantante urbano, Crazy Design, ha cancelado eh, conciertos en Europa por el coronavirus. Aquí dice... El exponente urbano Crazy Design canceló una gira por el viejo continente Europa debido a la situación que se ha presentado con el nuevo coronavirus. ¿Cómo? Así se confirmó el comunicador Winston Sweat. De acuerdo a Winston, Crazy Design tenía pautadas unas 19 presentaciones en Europa, las cuales debían efectuarse en cuatro días, pero este decidió cancelarlas. Crazy Design acaba de cancelar la gira para Europa por el coronavirus, dijo Wilson durante el programa El Show Internacional. Durante el show se presentó varios audios, entre ellos el de Crazy Design, donde daba su razón para no asistir a la gira. De igual manera hablaron los empresarios que habían contratado al intérprete dominicano, o sea que estaban medio... O sea, él tiene miedo al coronavirus. Señores... Pero, pero, el more, el morenito, no, el morenito dijo, yo no voy a poner huevo para allá. Pero que está para allá, está Kiko. Amor. Cuando Kiko llegue aquí, revísenlo. Sí, ve que Kiko está para allá, por Europa. Entonces, ¿eh? yo digo, hay gente que está aquí ya, o sea, usted tiene un contrato, usted tiene pero que con una, una razón justificada, porque la, la epidemia puede ser que usted cancele en Italia, porque en Italia es donde más, tú sabes, está afectando. Pero en Francia y en España no está tan fuerte. Eso, eso es normal. Entonces, yo me imagino todas las pérdidas que tuvo esa empresa, empresa claro, claro. porque él ha cancelado eso ya a última hora. Y no, o sea. sé, qué a, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer porque es que a veces hay contratos que tú tienes que pagarle de una claro, o de Claro, entonces eso también cabe demanda para el artista. Bueno, y yo creo que, bueno, yo no sé si está muy pegado para allá. La gente de Europa, hay mucha gente de Europa. ¿Tú tienes familia en Europa? ¿Eh? O cuidado si fue por otra vaina. Si, si fue otra excusa, tú sabes. No, porque a veces es así. Ah, sí, fue por el coronavirus. No, no, va que no hay fiesta. Eh, eh, está vacío. Permiso. Eh, no hay gente. No, también, ah, eso también pasa. Que la gente no está yendo a la discoteca tampoco, porque la cosa está un poquito difícil. Pero yo vi una fiesta de Kiko en, en, en Francia y eso estaba... Lleno, lleno, te pete, estaba. peteaba. crees, ¿Eh? No, eso no le tiene miedo al coronel. ¿Tú no tienes miedo de ¿No crear la vida? No, ¿y por qué? No, mira, tú ya no tienes miedo. ¿Y por qué? Como ¿Eh? me lo digo los muchachos, vayan para Punta Cana. Yo voy para Punta Cana, no es más. ¿eh? <risa> que si fue para allá que vino, ya ando, que, han salido dos de Punta Cana, yo no tengo que ver con eso. Pero, yo me voy, jarrote para allá, nuestro amigo de jarrote, ¿eh? No. Sí, punta cana, bien. Señores, señores, pero que si sí entra al país, en territorio dominicano, entra en todos los lados. Pero que no le he dado el dominicano todavía. Eso es los dos, uno es canadiense <risa> y otro es italiano, italiano. No, pero, no, no, no, no, pero a mí lo que punta, me da risa... En punta cana. A mí lo que me da risa en todos los lados es que uno ve el coronavirus. Ahorita pongo yo una emisora que el coronavirus. ¿Y ¿Por qué es esto, Dios mío? Porque la gente tiene Explíqueme. miedo. La gente no, tiene miedo. pero así fue también... ¿A cómo subió la mascarilla? La... <risa> ¿A cómo subió la mascarilla? Eso está 15 pesos. Está acá, no, me... está acá. no, porque es lógico porque es una epidemia. Cuando hay una epidemia, eso pasa. Eh, bueno, él enti... él es su... bueno, él quiere cuidarse. Él entiende que tal vez no quiere... La familia, la... no quiere contagiar a la familia. También, hay también, la también hay familia. Sabe. Hay que pensar Pero... en eso. O sea, pero sí, por favor, puede ser, puede cancel, cancelar un concierto por eso, por un virus, por No, un no un virus. concierto, una gira. Una gira, hay exacto. Hay entonces dime, ahí. un chelito bien pero, fuerte, pero, ahí no, está pasado él. Pero está bien, pero está está bien este pasado. Está, ahorita la está más con el coronavirus, entonces esos cuatro que se ganó. Señores, no, pero, no, pero que eso lo bota. Pero que si él va para allá, eso no significa de que él venga contagiado. Y que tú sabes, pero ahí hasta baño, ahí, ahí, no vaya a los baños. No, pero. Eh, Todos esos sitios raros no, ahí. No, una una, una una cosita que eso se llama. Esos europeos ahí dan besitos, eh. No, no, no. Tú no eres europeo. Ahí no. dan besitos, saludan. Y, ah, y son muy cariñosos. Es verdad. Eh, eh. No, Ahora es eh, con el puño. Usted me quiere saludar, como dice hace El puño ahí, hermano. Eh. No, no saludamos con la mano a nadie. Eso es. Y yo tengo la jipeta ahí, una vaina de. de, de, de ¿Cómo se llama? De manita, limpia. manita limpia. Tengo ahí, pues claro. Yo, esa manita limpia. Voy a abrazar a la bebé, manita limpia. Ay, pues así. No, que cuida. Ahora, por eso te digo, No lo juzgues tú. Hay que tener precauciones. Tú te estás riendo de él. Pero él. No, pero obligado, señora. Pero él se está cuidando. ¿Cómo gastar así de, de, de tanto dinero por, por, por un simple virus? Ah, pero y si puede gastar más. Ay, tú sabes. Cuál? No, pero es que es que. Una pastilla que... de coronavirus la venden en el oso de la farmacia, no la venden. <ríe> Señores, pero que eso no quiere decir que no. venga contagiado de payado ahí, si por viene, eso. Ahí sí si No, viene. pero si él tiene un Nadie sabía que el italiano estaba contagiar. contagiado hasta que pasan 15 días. Oye, fue de 15 días. Después de 15 días fue que supieron que el italiano estaba contagiado. Bueno, ¿Qué?